Esto es Videojuegos en Serie. Programación. Sin programación, no hay juego. Pocos roles son tan importantes y fundamentales en el desarrollo de un videojuego como el trabajo de quienes programan. Cómo va a ser la interfaz con el usuario, el desarrollo de un motor gráfico, la implementación de las mecánicas de juego, la manera en la que el entorno va a responder al jugador, todo, absolutamente todo, está relacionado al trabajo de este rol. El programador de videojuegos se encarga de dar instrucciones en bloques de código a los distintos elementos que componen un videojuego. Estos elementos pueden ser el personaje principal, los enemigos, dar las condiciones de victoria y derrota, y entre muchas funciones más. El trabajo siempre va a estar ligado obviamente al game designer, quien es el que decidirá cómo se van a estar implementando esas mecánicas y qué características tendrán cada elemento que componen los videojuegos. Se valora cada vez más no solo el saber programar, sino también el conocimiento sobre las otras áreas de trabajo y sus procesos. Por ejemplo, un rol relativamente nuevo en la industria es el de Technical Artist, que se encarga de comunicar al departamento artístico con el de programación y desarrollo. Hay herramientas que van a facilitar el trabajo del programador al día a día. Algunas de estas herramientas pueden ser los motores de videojuegos. Son softwares dedicados al desarrollo de videojuegos que van a ayudar a implementar y facilitar el armado del videojuego. Por ejemplo, los softwares, los motores más utilizados en videojuegos suelen ser Unity, Unreal Engine y Godot. Godot es un motor de videojuegos de código abierto y realizado por argentinos. Otra herramienta muy utilizada es Git, que sirve para el controlado de versiones. Muchas veces, cuando estamos trabajando en proyectos, no somos el único programador trabajando, así que Git será una de las herramientas más importantes para trabajar para primero tener control de cada versión y cada cambio que vamos haciendo y también para que cada uno pueda trabajar desde donde esté y eh, comunicarse de esa manera con las versiones e ir manejándolas y gestionándolas. Los lenguajes más utilizados en la programación de videojuegos son C++ y C -Shark. Estos dos lenguajes son lenguajes orientados a objetos y la programación orientada a objetos es un tipo de paradigma que lo que hace es dividir la estructura de los bloques de código en piezas simples y que se puedan reutilizar a lo largo del tiempo. Lo hace a través de clases, objetos y muchas más funcionalidades que tiene. En mi opinión, cualquiera que se lo proponga puede programar. Yo venía desde otro rubro y descubrí que para programar no había que ser ningún genio. Hay algunos softwares, como pueden ser Construct o GameMaker, Maker, que son softwares que se encuentran en Internet y podemos eh, realizar videojuegos, programar los videojuegos, sin necesariamente saber un lenguaje de código. No importa realmente cuánto sepas de programación, hay muchísimas herramientas disponibles para simplificar los procesos de desarrollo que pueden ayudarte a llevar cualquiera de tus ideas a la realidad, sin necesidad de aprender un lenguaje de programación desde cero. También hay muchísimas formas y lugares diferentes para investigar y aprender cómo programar y especializarse para que puedas seguir creciendo y encontrar tu lugar en la industria.